Chedi Baba García eh, Chedi prohíbe a los foques por alto de algo así, referirse a ella o a su hija cogió la cuerda <coughs> pienso yo aquí, Chedi García porque si la canción es de la hija ¿qué busca Chedi se está dejando coger mala voluntad esta, sí, esta sí, señora. Sí, se está igual coger. que Fautomata no, se está dejando ver porque antes, te voy a, hacer, te voy a hacer, decir algo hace un paréntesis aquí antes usted veía a, a, a Fautomata Fautomata tenía que tener hasta seguridad para andar en la calle. Ahora usted ve a Fautomata que nadie lo mira. Nadie lo mira. Y nadie está en él. Y nadie está en él. Dejan de seguirlo muchísima gente por esto mismo. Entonces, Chedi García eh, eh, se ha pechado demasiado con esta carrera de su hija. Tiene que dejarla, como ella es mayor de allá, tiene que dejarla fluir. Sí. Y usted quitarse el protagonista. Está bien que usted es su mamá y tiene que eh, cuidarla, pero cuídela como madre en su casa. Él no esté metiéndose en, en su carrera, sí. tanto como artista como actriz, como sea claro sí. por eso de lo que ustedes mencionaban anteriormente de que ella es la que ha hecho que ella no crezca más en esa por ejemplo mira a mí en lo personal la el freestyle que ella sacó a mí me gustó en lo personal sacando a ched y todos los, los sonidos que ella hizo para esa canción en lo personal a mí me gustó pero qué pasa todas las cosas que ella está haciendo ahora con este chime de santiago han apagado ese ah, tema ya ah, la de, gente no está en el ah, tema está ah, en el chime de yodó entonces ella no entiende eso Chelsea tiene que dejar el orgullo, el chisme a un lado y dejar que tu hija haga su trabajo y que calle boca por su trabajo, claro. no por el trabajo tuyo. Ya el muerto. tiempo de ella pasó. Ahora de esa muchacha. eso sea, también ella como es adulta, no es faltarle tampoco, Chelsea, tú misma el respeto a tu mamá. sino tú mismo sentarse, mami, por favor también. Tú me entiendes, mami, por favor, párale un chiste. Yo tengo que seguir con esto. Déjame Para, manejarme wey. yo. Para, güey, déjame manejarme yo. Porque que realmente, si Chelsea sigue así, Chelsea no no va para ningún lado no va para ningún lado y más en este ambiente musical donde donde tú sabes que ese tipo de música que ella hace no la gente no lo que yo mira lo que yo te, lo que voy a hablar de ella yo eh, chedi Ch Ch tiene mucho talento muy talentosa muy linda y todo pero yo, yo creo que aunque ella tenga el talento para la música y ese tipo de cosas esa no es su área la área de ella es la actuación, la, sí, película. Sí, la película. Oye, bien, mucha gente quizás me va a crucificar y va a decir, no, porque si a ella le gusta la música, ella puede emprender. Ella es muy dura en la música y ese tipo de cosas, pero yo creo que ya la música está tan cualquierizada que ya en la música ella pasa desapercibido. Así Tú mismo, me entiendes, así. como sí, lo está entiendo. haciendo ahora y más con, con Chedi Baba, que no se calle, entonces ahí la cosa se complica. Entonces yo lo que entiendo es que Chelsea es una, una talentosa, actuando y ese tipo de cosas. Yo el consejo sería es que ella siga en su, en su actuación, es que ahí la gente le presta más atención, la ve y se identifica con ella en esa área. Porque lamentablemente, aunque ella tenga mucho talento y se, se, se, se, se desenvuelva bien en la música, en los freestyles, ella pasa desapercibido porque ya vemos demasiada gente en la música o sea ya eso es algo que no que, que a nosotros no nos como que se dice ya yo no nos atrasa o sea, no no no no llama, ya la no, atención, no, ya, ya. no llama la atención ya no llama la atención y ella como que no sé hay, hay muchos artistas buenísimos que gastan hasta la vida en la música durísimo con mucho talento pero nos gusta entonces estamos en un momento en la música urbana de, de este país en donde tú tienes que dar contenido a la y tiene que, que tener un carisma Honguito, o yo te apuesto puesto que honguito saca un dembow mañana y honguito está más viral que Chelsea cogiendo lucha Y sí, porque mejor eh, eh, ca, eh, caen gracias en gracia que ser gracioso. El, ajá, entonces, entonces, ese es mi análisis. Yo lo que entiendo es que Chelsea debería de seguir en su actuación, en su, en su cine, en su televisión, abrir un programa, farándole ella, ella es muy linda y ese tipo de cosas, porque en la música, aunque ella tenga el, el súper talento, fritalea como, como, adiós, como lápiz pero eh, eh, eh, no encaja en este, en este movimiento. Mira. Eh, eh, y que, y aunque mañana no calle la boca, pero eh, eh, eh, la música está, está, está tan cualquierizada que ya no está saturada, está, saturada. está saturada, como que ya no le veo sentido que ella siga en eso. La notifi Oye, la notificación al influencer, urbano Santiago Matías, mediante acto de aguacil con la cual procura realizar una censura previa o sea, a los medios de los foques, media group, para que no se refieran a mí, a, a, ni a su hija, o, o sea, ni a Cheri ni a su hija, la información fue dada a conocer por Alofoque a través de, una cu de su cuenta de Twitter. Ha sido notificado vía algo así, eh, Cheri, mediante la cual supuesta mamá de humor procura realizar una censura previa a los medios de Alofoque Media Group estableciendo que no se puede hacer referencia en modo alguno a su persona o a su hija. <risa> ya, ya, ya. Y eso que, que a los lo foques que la está bloqueando, yo no entiendo. ¿eh? Entonces dime tú, cuando cuando los foques deja de hablar una gente, ¿qué le pasa? ponme eh, la canción de, de Londa Take, que era el lindo. Pum, el cementerio oh. desaparece, <risa> sí, claro, <risa> no. a los foques te dejó no, de mencionar y tú desapareces porque nadie va a hablar de ti, porque la gente habla, Luis y porán habla de lo que habla a los foques. El doctor Natra habla después de lo que habla a los foques. Jessica Pereira habla después, y son la gente que ahora mismo están en los medios. Nosotros hablamos es eh, lo que vemos en la noticia de que cuando salen a los foques ese tipo de cosas entonces. No, pero a veces nosotros... <risa> Cosas primero que ella, bueno, sí. sí. sí. sí. sí. sí. prim no tomo duro, verdad verdad. Nosotros damos permiso primero. Primicia, no el, y el, el, el único el, el programa que tiene mascota. ¿Eh? Ah, y tiene fanáticos también. Sí, Oye, le digo, que ya a uh, gente que se salga de la música que ya estamos hartos de... Estamos, de... sí, estamos... Hay más artista que hay fanático. Hay más artista que fanático, entonces Yada. ya... Ya lo sabes Ya eh, la, eh, lo que no hay actores ni mujeres lindas en la televisión, que es lo que hay un tro de pato ahora, vamos vamos quiero ver mujeres lindas en la televisión. <risa> ya lo he dicho, güey. que dice, ¿sí? la misma ¿sí? gente en la, la, tele la televisión, en la película, tienen que, que variar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo fue? Eh? La misma gente. Sí. La misma película. Pasehra y protagonista de tres película en un año? Dímelo de ti. sí. Sí, Camila, que se ponga, que también te sirve, puede actuar. Nada más no habla de vaina, en la televisión. <risa> <risa> Bando. ¿Y qué vaina? No, no, no, No, no, no, no, no. No, pero... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,